Buenos días, ¿qué tal? ¡Espectacular señores! Hola amigos, estamos aquí con Javier de Café Dromedarios y nos va a contar todo lo que tiene. Pues nada, bueno, como bien hemos dicho, eh, mira, eh, somos, soy de grupo de Café Dromedario. grupo Dromedario engloba diferentes marcas. Eh, como ya conocemos, en Cantabria es Dromedario, pero aquí en Madrid se llama Pozo, en eh, el País Vasco Tostadora. Eh, bueno, en diferentes zonas de España también eh, llamamos Dromedario. Todo en sí eh, nos, eh, se llama la empresa Grupo Dromedario. Eh, Grupo Dromedario, pues intentamos vender sobre todo cafés de muchísima calidad. Eh, arábicas de mucha calidad y sobre todo lo que más le damos, sobre todo eh, le damos es eh, muchísima formación. Junto a mi compañera Karen Quiroga y yo Javier Martín, pues eh, hacemos lo que es el, el grupo de formadores eh, de, de, de formación para toda España, donde tenemos eh, muchísimas escuelas de, de café de tanto en Cantabria como en Castilla y León, como en Madrid. De Andalucía y ahora también hecho en las islas, eh, tanto en Canarias como en Palma de Mallorca, hemos hecho escuela de, de café, donde damos eh, muchísima formación a todo el que quiera aprender en este magnífico mundo y aprender a hacer una muy buena taza, un buen cappuccino, un buen expreso, que entiendan eh, cómo se tiene que elaborar el café, pues para que esté más rico y podamos disfrutar de él. Sí, porque un café no es tan simple, ¿no? No, la verdad es que tiene bastantes cositas a detallar y bueno, estamos encantados tanto eh, el molino es una, una buena materia para intentar moler el café que salga bien, la máquina tiene que estar bien mantenida, eh, con buena temperatura y buena presión eh, las herramientas baristas, donde está el tamper, el nivelador, las jarras y luego pues la mano la mano del barista, que esto es lo más importante para, eso, eso es para... lo principal eso es bueno. <risa> así que bueno, pues oye, encantados de recibiros y y disfrutar de un buen café, que es lo más importante. Pues eso haremos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.